la muerte del sol las cunaron esos ríos que murmuran al pasar y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar y el viento Thank yeah. trasnochar cuando más mm. ¡Chao! Hola, <laughs>